Campeones de League of Legends en 10 segundos Nico Tiene esta cosa Se transforma en su aliado Tira esto Si le pega algo rebota Crea un clon Tira esta cosa que estunea Hace... Esto Shin. Cada tres básicos, el cuarto hace más daño. Después de eso tiene que recargar. Suelta una bala que rebota cuatro veces. Tira esto. Si tienen esa marquita, los estunea. Pone trampa. Que se explota and visión. Hace esto. Y tira cuatro balas. Lisandra. Si un enemigo muere, los convierte en hielo y hacen esto. Tira hielo. Si le pega a alguien, se rompe. Crea hielo a su alrededor. Tira una mano. La que puede ir. Pone un montón de hielo en el enemigo. Y en ella misma es un Sonia. Riven. Después si puede tirar una habilidad. Su básico hace más daño. Pega un salto. Pega otro salto. Y pega otro salto. Hace. ¡Ah! Y estunea. Talla. Gana más AB y después esta cosa. Sed. Hace más daño si el enemigo está en menos del 50% de la vida. Tira una sombra. A la que puede ir, pero no volver. Tiene unos shurikens. La sombra también los tira. Hace daño cerca de él. Y la sombra también. Hace así. Y el enemigo muere. Aferios. Tiene cinco armas: Calibrum, Severum, Gravitum, Infernum, Crescentum Cada una con 50 balas. Pero lleva dos a la vez. Con la W cambia de arma. Depende del arma que tenga. Su cuba será algo distinto. Lo mismo pasa con la R. Y literalmente no tiene. Buen. E. Con sus básicos hace más daño. Y se cubra un porcentaje de vida. Corta con la tijera. Mientras más básicos pegue antes, más veces corta. Pone esto. No le pueden pegar desde afuera. De ayer tiene velocidad de ataque. tiene alfileres. Muchos. Montando alfileres. cena Al matar minions o pegar dos habilidades en un enemigo, consigue estas almas se estaquean infinitamente Y le dan AD Y más rango en los básicos Dispara con el arma Tira niebla tunea al enemigo Se mete en niebla Es un tiro repotente. Panteón. Cada cinco habilidades su quinta es mejorada Si tocas te pega con la lanza Si mantenés la carga y la tira Salta encima tuyo Y si salta con pasiva hace tres básicos Bloquea todo el daño Sale volando kaitlin Cada seis básicos el siguiente hace más daño Dispara Pon una trampa Y si la pisan estunea y hace daño crítico Dagea y si le pega a alguien vuelve a pegar un crítico Dispara de, de lejos Shen, después de tirar una habilidad, se pone un escudo. Mueve la daga, pone un escudo alrededor de la daga. Se tira, se teletransporta a un aliado. Esto es global. Rakan, cada un rato se pone un escudo. Sasha y Rakan pueden vaquear juntos. Tira una pluma y se cura, se tira. Tiene dos dashes aliados, se pone a correr y se todos los enemigos tocados. ramble cuando tiene una habilidad se empieza a calentar, si tira muchas se sobrecalienta, pero si está en el medio, sus habilidades hacen más daño. Tira fuego, se pone un escudo, dispara, tira misiles en línea, así. Genera torres, pone soldaditos, mueve a los soldados, salta a los soldados. Puedes hacer EQ rápido y te vas muy lejos. Garen, cuando no está en combate se cura, corre con todo y te hace tuk con la espada. Se pone un escudo, gira como un trompo. Blitzrank. Cuando está a poca vida se pone un escudo. Tiene un gancho. Corre mucho. Levanta con un básico. Rompe escudos y silencia en área. El combo perfecto ese Flash QE. H, lo básicos de Ashe no dan crítico, en cambios lo vean. Al pegar 4 básicos desbloquea su Q, hace que tire muchas flechas rápido. Tira muchas flechas, tira una paloma que da visión, tira una flecha, gente que te deja quito por 2 horas. Velve, por cada bicho de la jungla, el enemigo que mate gana un stack. Se traduce en velocidad de ataque y tiene 4 dashes. Tira esta cosa que levanta, recibe el 70% de daño. Al matar a los de un enemigo consigue esto. Al usar la ulti, se mejora. Bardo, aparecen estas cosas por el mapa que Bardo pueda agarrar. Cada una carrete te van a dar más estadísticas. La esta cosa: si le pega a dos enemigos un terreno, estunea. Pone curaciones en el piso, pone un portal. Tiene un seño global. Ramos, si tus básicos hacen más daño, te pone a correr, multiplica su armadura, y si le pegas recibís 50% más de daño, te obliga a pegarle, salta, mientras más rápido vaya, más distancia, salta, timo, si se queda quieto seas invisible, tus básicos aplican veneno, te escupe, y eso te ciega, si a nadie le pega tiene velocidad de movimiento aumentada, y si la activa va todavía más rápido, pon un hongo, y si lo pisa no explota, set, hace básico, básico, pausa, básico, básico, pausa, hace lo mismo solamente que más rápido y más fuerte, no tiene maná ni energía, capta daño de enemigos, y lo traduce en daño, te trae, te saca, Yoga, Cuando los GTA Minion se cura Crea estas garras Grita y te silencia Te clava los colmillos Te muerde Y si el enemigo está en rojo lo ejecutas por cada enemigo que ejecute te hace más grande. Se aso. A caminar de barras Cuando está al máximo y le hace el daño. Se pone un escudo. Pega con la espada. Si pega dos veces, tiene un tornado. Pone un muro de viento. La llega al enemigo. Si viene el enemigo levantado, se le teletransporta hacia él. Johnny Multiplica por 0,5 su AP Hace así con la espada. Si lo hace dos veces, tiene este tornado. Y hace esto. Se pone escudo y hace daño. Hace esto, hace daño. Y después vuelve. Agarra y se tira. Un combo rey flashero que no sé hace hacer. O mira. Por cada base de habilidad que le pega un enemigo. Está estilo. Con la Q dispara o usa la espada. Pone un muro que bloquea todo. La al enemigo. Para usar la última se hace combo. Completo. Y se pone a disparar como loca Lilia tus habilidades dejan esa marca Si ultea El enemigo se duerme Hace Por cada una de esas que pegue Recibe velocidad de movimiento Hace esto Y en el centro del sueño es verdadero Juega los bolos Chase con su ulti cambia de forma tira una pelota o salta encima tuyo tiene velocidad de ataque o hace daño en área pon un láser que bonifica la q o te empuja para atrás de melee a rango reduce armadura de rango a melee recibe a, a de Gamblank si pega un básico te quema y al matar niños gana plata esa plata mejora la ulti te pega un tiro te come una naranja pone un barril que puede explotar con la q o con un básico también nos puede conectar Cae si una lluvia de balas aunque esté en bot la puedo tener todo Heimerdinger Pon una torreta puede poner hasta 3. si pega una habilidad de un enemigo que está cerca de una torreta va a tirar un rayo si está cerca de las torretas gana velocidad de movimiento tira unos cohetes tira Tira una granada. Mejora sus habilidades. Scarner. Aparecen estos cristales por el mapa. Le dan a pero Velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Tira un hielo gigante. Si te pega un básico, te tunea. Hace daño a nadie y pega básicos con más fuerza. Se si pone un escudo, va súper rápido. Te secuestra. abrir un sol. Tiene pelotas que hacen daño que giran alrededor de él. Tira una galaxia. Las bolas se alejan. Vuela muy lejos. Uy. Te escupe. Mientras más tiempo vuela más grande la galaxia. Ani, cada cuatro habilidades, su siguiente habilidad es tunea. Una bola de fuego. Un cono de fuego. Se pone un escudo a ella o quien sea. Aparece un oso. Anibia. Si mueres hace un huevo. Tiene una bola de hielo que explota. Pone una pared. Te un hielo. Hace un círculo de hielo gigante Mumu Que si te pega un vaso que hace más daño Tiene un cacho de tela con Moco Y va con vos Ahora y hace daño En vez de tirar la tela la regolea. Te deja quito por una hora Alistar Después de tirar habilidades curaleo Levanta enemigos alrededor de él Se tira con todas Si estás cerca te desea Es inmortal o casi. Ashkan. Si te pega otra vez se pone un escudo. Tiene un boomerang que vuelve. Se hace invisible y revive el leado. Tiene un rappel que gira mucho. Carga disparos y hace pi, pi pi pi pi pi. Akali. Te pega, se va y hace más daño. tiene unos shurikens. Tira humo y se hace invisible. Tiene un shurikens. Si te pega, vuelve. Tiene un dash largo y después tiene otro dash muy largo. Ari. Al matar minions se cura. tiene una pelota que va y vuelve. Saca fuego que hace daño. Enamora enemigos y reciben más daño. Tiene tres dashes que al matar se resetean. Atrox. con la pasiva le pega a los bichos y se cura Q1, larga y angosta Q2, corta y ancha Q3, un círculo W, unas cadenas que te empujan al centro E, un dash Y con la ulti se cura